Bueno, la verdad que fue un encuentro precioso que tuvimos las parroquias del Cerro, Fátima, San Rafael, Santo Cura de Ars, este, Casa Bo y Santa María de la Ayuda, que nos encontramos y organizamos este vía crucis anual que estaba suspendido por la pandemia y lo sufrimos mucho porque es una instancia de reflexión y de encuentro entre todos los hermanos que tenemos en común la fe en Cristo. Una alegría porque es, es, expresión, es una de las expresiones significativas del barrio este, y que de alguna manera refleja a veces justamente, podemos en comunidad reflexionar, meditar los, los sentires eh, de nuestra gente y, y llevarlos a la cruz ¿no? y, y saber que, que ahí también Jesús sigue cargando nuestros dolores, este, nuestro sufrimiento que en nuestros barrios la, la gente a veces lo, lo vive tan intensamente, pero siempre con esa luz de, de, de, de esperanza que nosotros sabemos el final de la historia y hay también los gestos de resurrección que tratamos de, de ir incluyendo en, en las estaciones, esa esperanza porque junto a la falta de trabajo, a la realidad de adicciones, la soledad de los ancianos y tantas otras, reconocemos la, la vida el milagro de la vida y la vida de Dios en nuestra gente con tanta organización con tanta respuesta con tanta solidaridad con tanta resistencia con tanta cercanía en la vida cotidiana y realmente esto podemos volcarlo acá y, y compartirlo con nuestra gente una enorme alegría porque este Via Crucis del Cerro es de las cosas más bonitas que en Montevideo se hacen para la Semana Santa caminar todo este camino, subir a este lugar histórico tan significativo, también es la altura mayor de nuestro departamento, de nuestra arquidiócesis y acá poder levantar la cruz es un signo muy fuerte y es como una bendición para toda la ciudad.